Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la Parroquia San Antonio de Padua del sector Gasque, Santo Domingo, República Dominicana. Hoy miércoles de la tercera semana de cuaresma. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales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 Iván Eligio de Jesús Tejada Soto, seto mes. Juan Esteban G. Pichardo, segundo año. Simón Alfonso Permelton, segundo año. Apolinar Valdés Pichardo, Beth Pollitti, Junior Antonio Brito Mejía y Darling Mejía. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante quien presidirá nuestra celebración, Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, Diácono Ángel Villanueva y Acólitos. Jerusalén, canta. Jerusalén, canta. Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama. A la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Hermanos y hermanas, bienvenidos todos, aquellos presentes, televidentes, radio oyente, y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenido a esta celebración, en este contexto de la cuaresma, el Señor que nos llama a la conversión. Reconozcamos con humildad este, eh, nuestros pecados y pidamos perdón al Señor.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 que intercedan por mí ante Dios nuestro todo. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Señor instruido por las prácticas cuaresmal y alimentado con tu palabra divina, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la debida atención, escuchamos la liturgia de la Palabra. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando a cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad. Yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumplas en la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlos por obra. Para ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos dirán, que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy, pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu misericordia mientras vivas, cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra y su palabra coge veloz Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, salve. Anuncia su palabra a Jacob, su decreto y mandato a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer. Sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Puestos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.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 Pueden acomodarse, queridos hermanos y hermanas. El Señor nos reúne, nos convoca como pueblo de Dios en torno a su altar para escuchar su palabra, para alimentarnos del pan de la Eucaristía, del pan de la vida eterna, que nos fortalece, que nos protege, que nos da la sabiduría que viene desde lo alto. Y el Señor en este tiempo de cuaresma a través de su iglesia va poniendo las palabras y los textos justos precisamente que nos van hablando al corazón. Y va recorriendo toda esa historia de salvación en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento con los Evangelios. Y en esa historia pues va presentando cada día parte de la vida del pueblo de Israel que al final y al cabo también es, somos nosotros. Nosotros somos el nuevo pueblo de Israel. Y Dios va acompañando a su pueblo como nos va también acompañando a nosotros. Y realmente Moisés en esta primera lectura del Deuteronomio se siente, vamos a decir, contento, eh, cuidado y amado por, por Dios. Y no solamente él, sino también toda la comunidad y todo el pueblo. Pero le dice también que hay que escuchar para, para uno experimentar en su vida bonanza, bienestar, para experimentar también la salvación y llegar a ella, es importante Israel que escuche los mandatos y decretos que yo te mando a cumplir. Así vivirá y entraréis en posesión, dice la primera lectura, de la tierra del Señor, de Dios de vuestros padres. Mira que les mando y les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, le dice Moisés al pueblo, para que lo cumplan y vayan a entrar en posesión en esas tierras. Después, más adelante, le dice: ¿Qué otra nación? ¿Qué otro pueblo tiene un Dios tan cercano, un Dios tan grande como nosotros? Ninguna otra nación. Y además con unos mandatos y unos decretos, decretos que sean tan justos, de toda la ley y todo lo que el Señor les da. Se siente Moisés cerca de Dios y no solamente se siente cerca de Dios, sino también siente a Dios que los va cuidando, los va protegiendo, los va sosteniendo en medio del camino. Por eso hay unos mandatos divinos. Hay una ley, una ley que el Señor concede para que vivas bien, para que vivas en paz, para que vivas en unidad con los tuyos, sobre todo con la familia, en el hogar. Si pusiéramos más atención a la ley del Señor, qué bien nos iría todavía más. Por eso esos mandatos están a nuestro favor, todo lo que el Señor nos está a nuestro favor, porque Dios quiere lo mejor para ti, porque Dios quiere que viva bien, porque Dios quiere que viva en paz, porque Dios quiere que no te meta en dificultades, ni tampoco caiga en el pecado, que es la destrucción y eso precisamente lo que Dios quiere nos va orientando, nos va guiando, nos va enseñando para que tú no caigas en, en precipicio sino para que te mantenga en el camino de Dios, enfocado, orientado y también eh, de pie en todo momento y en todo lugar, pero si te sales de los caminos de Dios, si te apartan de la ley divina, va a comenzar a pasar situaciones. Por eso es mejor que esté ahí y que te sienta también afortunado, que te sienta también dichoso, porque nosotros los cristianos tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, tan providente y tan misericordioso como el que tenemos. Siéntete afortunado, afortunada, de todo lo que Dios te concede y también de los mandatos divinos. Esa es la lectura del Deuteronomio. Y más adelante entonces Dios va hablando a través de los profetas, a través de su Evangelio según San Mateo. Dice el Maestro, no no crean que he venido yo a terminar con toda la ley. No crean que yo he venido a, a, a terminar con los principios, los valores, todo el Antiguo Testamento. No, no, yo vengo a reforzarlo, a darle cumplimiento, a darle vida para que cada quien también pueda practicarlo y cada quien pueda experimentar la gracia y la bendición de Dios. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que se deje de cumplir la ley de Dios o una tilde de su ley. Y dice, dice todavía más, el que salte uno de estos preceptos menos importantes, y los enseña así, será menos importante en el reino de Dios. Y estaba yo comentando también esta última frase final con unos hermanos que estábamos en laudes anteriormente a la celebración. Y dice, quien cumpla y enseñe estos mandatos divinos, será grande en el reino de Dios. Por eso cumplirlo, ponerlo en práctica. Lo primero que hay que hacer es escucharlo. Lo segundo, conocerlo. Lo tercero, cumplirlo. Y cuarto, enseñarlo. ¿Y a quién hay que enseñarlo, Padre? Pues mira, toda esa ley de Dios, todas las sagradas escrituras, toda esa bendición que tenemos en ella, hay que enseñarlo. Comenzando con tu propia familia, comenzando con los hijos, comenzando también tu compañero, tu compañera, comenzando los que están en tus parientes, también los compañeros de tu trabajo, con, también con aquellos que te rodean, con los vecinos. Sé siempre un maestro, porque todo el bautizado... Dice el Papa Francisco y así mismo es, está llamado a bautizar, evangelizar. Todo bautizado está llamado a evangelizar. Y todo bautizado está llamado también a enseñar. Y a mí me da tanta alegría cuando yo veo... a ...algunos hermanos en la iglesia... ...aprendiendo, profundizando, escudriñando, ...sobre todo en la Biblia y el catecismo... ...de la iglesia católica para aprender... ...para conocer, para ser sabios según Dios... ...y también enseñarlo. Hay otros perezosos que nunca se interesan... ...por nada, ni un cursito, ni un cosa... Y hay otros que tienen su eh, do, eh, maestría, doctorado, eh, diplomado, posgrado, pero de, de las cosas de Dios, de la sabiduría divina, se preparan muy poco. Intelectualmente son súper sabios, pero de la sabiduría divina, de la doctrina, del magisterio, de la ley de Dios, son analfabetos. Pero yo no me voy a meter ahí en ese momento porque estamos muy temprano, mejor vamos a seguir, eh, que hay que decir cosas bonitas temprano. Pues hermanos y hermanas, dejémonos invadir por el amor de Dios. Sigamos conociendo toda esa doctrina y toda esa sabia divina y todo ese amor divino, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús también para nosotros y para darla a conocer a los demás. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar al Señor nuestras oraciones. El Señor nos ha convocado y quiere que con confianza le presentemos las intenciones y anhelo que llevamos en el corazón. Por eso, ahora, interpretando también las necesidades de todos los hombres, digámosles: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. para que con la alegría y optimismo los cristianos llevemos adelante el mandato misionero del Señor. Padre, Padre escúchanos. Para que la iglesia nunca falten pastores cercanos, cristianos comprometidos y religiosos que con la entrega de sus vidas prolonguen la obra redentora del Señor, oremos. Padre, escúchanos. Para que la paz y la justicia guíen las relaciones entre los pueblos, religiones y razas, oremos. Padre, escúchanos. Para que reconozcamos con humildad que nuestra misión es servir, anunciar el Evangelio y amar. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también, hermanos y hermanas, por todos nosotros, reunidos en nombre del Señor, por cada hermano de aquellos que nos siguen, que nos sintonizan, para que Dios nos conceda siempre su favor y poder conocer, practicar y enseñar los mandatos divinos y la ley de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también por todos esos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones. Tú lo conoces bien, Señor. Tú sabes sus dificultades, sus enfermedades, sus precariedades. Para que tu Padre le conceda su favor y provea para ellos, oremos. Padre, escúchanos. Te pedimos, Padre, también por todos aquellos que evangelizan. Para que tú los sostengan, para que cada día pueda anunciarse y predicarse el amor tuyo, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre Santo, la oración de tu pueblo y danos siempre la alegría de estar contigo y trabajar para tu viña. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el, el Señor, Señor reciba de en tus manos este sacrificio, sacrificio para la alabanza y la gloria de y a su nombre para, para nuestro bien y de toda, toda su santa iglesia. iglesia. Oremos. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe la súplica de tu pueblo y defiende de todo peligro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 No.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 que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío que bendito y adoro bendito y alabado por siempre Señor, Señor Jesús gloria, Santo Santo eres glorificado Señor. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él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 sacramento de nuestra fe. Lo anunciamos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 Francisco y todos sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también Padre de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Ricardo Blanco, Luisa Butamante Núñez de Cruz Billy Joel Hernández Preston Rafael Enrique Ravelo Mercedes Mejía, Iván Eligio Jesús Tejeda, Juan Esteban Gil Pichardo, Simón Alfonso Pemberton, Apolinar Valdés Pichardo, Ivete Politik, Junior Antonio Grito Mejía, Darly Mejía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, acuítelos a contemplar la luz de tu rostro,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 en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, nosotros tu reino. reino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 y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.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 Ven sacramentalmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. sido comprado Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido para que libre de todos nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Yo llena eres de gracia, el, el Señor, Señor es contigo. Bendita eres entre, entre todas las mujeres. Y bendito, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la, la hora, otra, hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, que seamos dignos de alcanzar las promesas de, de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hacemos la novena a, la, a San José en este día sexto día de la novena a San José oh glorioso patriarca San José que mereciste que el evangelio te llamase varón justo consíguenos de María y Jesús que a imitación tuya vayamos creciendo en santidad hasta el día de nuestra muerte amén, amén. amén. San José ruega por nosotros Simplemente recordarle que el próximo sábado 18 tenemos la, el gran concierto de Cielo Abierto en el Coliseo Teocruz. Ahí tenemos ese gran concierto de Cielo Abierto, es un concierto de adoración. Varios artistas cantándole al Señor ahí en Jesús Eucaristía. Están todos invitados, por favor inscríbanse en las redes sociales, en el internet Cielo Abierto RD y ahí van a poder inscribirse para entrar. Es totalmente gratis, pero hay que inscribirse para que no te encuentre en la puerta con una sorpresa. Eh, eso es el próximo sábado, 5 de la tarde. Precisamente eh, ayer estuvo aquí todo el elenco, los misioneros de Cielo Abierto, y fue una celebración, una adoración hermosa y profunda a la vez todos los, los cantos, los jóvenes preparando toda la, la liturgia todos los cantos, la adoración hermoso, hermoso esa, esa adoración antes del gran concierto el sábado pues cada día hay un concierto para eh, ir animando y motivando también tiene cielo abierto eh, la parroquia María Auxiliadora, también tiene cielo abierto la parroquia eh, Espíritu Santo de villamella también tiene cielo abierto esa adoración eh, la parroquia Paz y Bien en la zona oriental o sea que antes del sábado cada día una parroquia tiene esas noches de adoración de cielo abierto agradezco también a los hermanos que colaboran con nosotros con la evangelización hay hermanos que son conscientes que esta parroquia tiene un gasto gasto en la electricidad ahora que estamos permeabilizando el techo también tenemos también gasto para mantener la nómina y yo le agradezco a todos aquellos que colaboran y que depositan en esos números de cuenta, Dios le premie Dios le recompense gracias por tu generosidad y gracias por colaborar con la evangelización a través de los medios de comunicación. Agradezco también a todos ustedes aquí presentes, los que han preparado esta hermosa liturgia, los jóvenes que cantan, jóvenes que cantan y a todos ustedes. Desde aquí le imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. Y, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Llenos de la gracia de Dios, acompañados de Jesús, María y José, pueden ir en paz. Dimos gracias a Dios.